Pasada las 3 horas de este sábado a través de una denuncia, Carabineros fue alertado del conductor de un vehículo Que estaba realizando acciones peligrosas en el centro de Punta Arenas. Al percatarse de que iba a ser fiscalizado se dio a la fuga Intentando atropellar en varias oportunidades a funcionarios Por lo que fue baleado Carabineros al intentar fiscalizar este vehículo él al notar la presencia policial se da la fuga por diferentes calles céntricas, evadiendo el control policial en más de tres ocasiones, inclusive en dos de ellas, con claras intenciones de atropellar a los carabineros. Es por eso que carabineros al ver amenazados y haciendo uso de sus facultades legales, es que al ver su, su vida en peligro, hace uso de su armamento de fuego disparándole al conductor que posteriormente fue detenido por el delito de... Homicidio frustrado contra Carabineros servicio, daños calificados. Durante esta jornada, Felipe Barria fue formalizado en el Tribunal de Garantía. En la oportunidad, su defensa señaló que el atentado contra la autoridad no habría sido cometido por el imputado. Nosotros lo que sostuvimos es que el delito de daño y el delito de atentado contra la autoridad, no, por lo menos en el, en el segundo evento, a propósito del accidente o del, del, del choque entre el vehículo que manejaba Felipe y el carro policial respectivo, no fue provocado por el imputado, ni tampoco hubo una investida y el uso del vehículo para embestir a los carabineros que se bajaron del carro policial y por lo tanto no había o no habría en ese caso un atentado contra la autoridad ni tampoco el delito de daños calificados. A pesar de esto, se le decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total. Cabe destacar lo, lo, en su resolución, ¿no es cierto?, que es lo que se planteó también por esta parte, en el sentido de que la persona resulta, su libertad resultaba un peligro para la seguridad de la sociedad, magistrado igual señalaba, porque es una persona que eh, realiza eh, toda una forma de conducir, ¿no es cierto?, temeraria eh, de acuerdo a la luz ¿no es cierto? de las nuevas disposiciones legales de las modificaciones últimas que hubo la ley 18.290 en cuanto a las carreras clandestinas y al exceso de velocidad en radio urbano. El sujeto además manejaba en estado de ebriedad y bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.